En ¿Sabes? estos días, en estas montañas Sí, y ¿cómo te has sentido por acá? Chicas, sabemos que en toda Colombia se está evidenciando situaciones alrededor de los intérpretes y sus acciones carentes de una toma de conciencia ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo podemos solucionar esta problemática? Uh -huh. Así es, hace falta establecer un código de ética Ey, ¿Y quién hace veduría, ¿Quién controla esto? ¿Qué organización o entidad? Sí, miren, vamos a participar del octavo congreso y allí vamos a preguntar por quién va a controlar estas acciones. ¿Y ustedes qué opinan? Ven al congreso y compártenos tu propuesta.